hola amigos bienvenidos a este video. vamos a ver la mejor alternativa que hay a las notas rápidas para windows pues para mí son estas, las de Bob. Aquí figuran 19 euros, pero si estás viendo este vídeo y no es demasiado tarde, puede que las tengas por 0 euros de por vida. Está muy bien, ya que tiene algunas funciones que luego veremos que no tienen las notas que vienen por defecto en nuestro ordenador. Bueno, vamos a comparar un poco estas notas con las de Windows. Esta es la de Windows y esta es la que acabamos de instalar. Se puede poner con el mismo tamaño, simplemente arrastrando. Vamos a ver el consumo de RAM. Fijaros que estas son 17,9 y está las de Windows ya 35,8. La función que más me ha gustado es la de que se mantenga siempre en primer plano. ¿Cómo se activa? un Botón derecho, Stay on top o también podemos pulsar Control O. Ahora puedo abrir el navegador pero la nota siempre se va a quedar encima. Otra función que no tiene la nota de Windows es que tenemos un buscador. Vamos a buscar cualquier palabra. También está el atajo de teclado Control F para buscar. Luego tenemos la opción de bloquear, que sirve para que no podamos ya modificar la nota, imprimir. Bien, otra opción que me encanta es la de indicar la hora. Podemos pulsar el botón derecho para que salga este menú, que no lo he dicho antes, o podemos pulsar F5, directamente nos va a insertar una hora. Si pulsamos F6 nos va a tachar. Bueno, como ya se habrán imaginado, también se puede cambiar el color. Vamos a pulsar con el botón derecho y vamos a ir al menú de la bandeja del sistema. O podemos acceder directamente desde la bandeja del sistema, botón derecho. Bueno, aquí podemos cambiar el idioma. Tenemos algunas opciones más. Tenemos el gestor de notas, donde podemos modificar de forma más fácil cuando tengamos muchas notas, pues cualquiera de ellas. Tenemos para organizar las pegatinas en cascada y diagonal. Tenemos también para establecer recordatorios. Además que se repita con una cierta periodicidad, puede ser por hora, diario, mensual, en fin, esto ya lo tienen que ir viendo, si no el vídeo se va a hacer muy largo. Bueno, quería deciros que para que se vea la fecha y la hora de creación, configuración, aquí tiene la opción de mostrar la fecha y la hora en el formato deseado y también es importante la opción de que se ejecute automáticamente al inicio. También pueden cambiarle el margen a la nota, cambiar la fuente, en fin, tienen algunas opciones más, pero eso ya lo ven. Si tienen alguna duda, pues me la pueden preguntar. Vamos a ir a esta página, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Aquí la podemos obtener por 0 euros. Bajamos e instalamos. Tenemos portable. Vamos a escoger la opción de instalar. Ocupa apenas 5 megas. Le damos a ejecutar. Sí. Vamos a instalar. Se instalará muy rápido. Porque es muy liviano. Siguiente, siguiente, siguiente, siguiente. Instalar. Vamos a ejecutar ya. Aquí las tenemos ya instaladas. Vamos a activar la licencia. Yo ya la tenía activada, pero vamos a ver si la puedo activar de nuevo. Vamos a ir a la página otra vez y le damos a Registration Key. Copiamos este código. Vamos a ir a la bandeja del sistema. Buscamos el icono. Vamos a ir a Editar Licencia. Vamos a pegar Control V, por ejemplo, o le podemos dar a este icono pegaría. Vamos a darle a aceptar. Ya tenemos nuestras notas de pago totalmente gratis. Espero que haya llegado a tiempo para que nos haya pasado la oferta. Muchas gracias por la visita, un saludo y que tengan un buen día.